Bueno, mi nombre es Verónica Moreira, eh, coordino, eh, soy la coordinadora del Grupo de Trabajo Deporte, Cultura y Sociedad. Coordino este grupo junto a Rodrigo Sotolagos de la Universidad Andrés Bello de Chile. Bueno, el grupo de trabajo tiene dos ejes estructurantes de discusión. Uno es el eje donde discutimos sobre las políticas públicas. En este sentido nos interesa identificar cuáles son las normativas, las leyes, para eh, facilitar el acceso y la práctica de la actividad física y el deporte. Eh, bueno, en este sentido eh, publicamos un libro, una compilación que, eh, en la que se muestra ¿no? la, cuáles son las realidades de los diferentes países de la región. Y un segundo eje es la discusión sobre género y sexualidades, diversidades en el deporte. Creo que es un tema de agenda que bueno, tiene que ser transversal a todas las discusiones. Eh, en este sentido, eh, bueno, establecimos un convenio, un Claxo, ¿no? con una institución deportiva en Argentina, que es el club, eh, Racing Club en, de la ciudad de Avellaneda. Y bueno, eh, y me gustaría contar esa experiencia, ¿no? Brevemente, eh, hicimos una organizamos dos talleres con las jugadoras del plantel profesional de la, de la institución, en, eh, justamente en el marco de, del cual discutimos, ¿no? Las desigualdades, la discriminación que hay contra, en este caso, mujeres cis, eh, y bueno, y ellas iban contando las diferentes experiencias en esa institución y en otras. Eh, y bueno, Sumamente interesante también la discusión que se dio en términos de la importancia de contar la historia, la historia del deporte, ha sido una, una historia contada, eh, bueno, desde, eh, lógicamente, una lógica androcéntrica, patriarcal, entonces, eh, la importancia, ¿no? de, de poder contar otras historias alternativas que discutan esa historia oficial. Eh, bueno, y ahí, digamos, toda la, la, la revisión acerca de eh, las referentes que hay de eh, futbolistas, ¿no? Deportistas y futbolistas en particular. Eh, gracias a ese taller se, se dio también, se propuso la idea de escribir un libro, que las mujeres sean protagonistas, que las futbolistas sean protagonistas. Y en ese sentido convocamos a jugadoras de otras instituciones de América Latina. y eh, que fueron contando eh, breve, en relatos muy breves sus experiencias, cómo lograron ser futbolistas profesionales en sus clubes. Y bueno, es un libro que estamos ahora en la parte de, de la introducción, escribiendo la introducción, pero lo importante para todos los integrantes, todas y todos los integrantes del, del grupo de trabajo es que las voces de estas mujeres, de estas deportistas, sean eh, protagonistas, ¿no? Estén en un primer plano, y me parece que en este sentido es un gran hallazgo para el grupo, eh, y yo creo que para Claxo también, porque es una forma de eh, reivindicar el deporte como un fenómeno sociocultural de interés, para estudiar un montón de aspectos de nuestra sociedad y nuestra cultura contemporáneas en clave latinoamericana, pero además también eh, es un gran eh, visibilizar el deporte, pero además visibilizar las voces de estas mujeres.